Hola, soy Francisco Díez y seré tu profesor de Dirección Estratégica. Actualmente, soy catedrático del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos. Imparto docencia de grado y de máster en asignaturas relacionadas con la gestión y dirección de empresas. La asignatura de Dirección Estratégica está orientada a aportar los conocimientos básicos sobre el proceso de dirección estratégica, así como las capacidades directivas necesarias para analizar el entorno de la empresa, generar los objetivos clave y diseñar y evaluar y poner en práctica las estrategias planificadas. La importancia de aprender y saber gestionar el proceso estratégico radica en que ha sido ampliamente demostrado que las empresas que elaboran planes estratégicos obtienen mayores rentabilidades. Por ello, todas las escuelas de negocio incluyen esta materia entre sus asignaturas. La idea clave del proceso de planificación estratégica consiste en determinar cuáles son los objetivos de la empresa y cómo se van a conseguir. Con este propósito existen numerosas técnicas y herramientas. Estamos hablando de herramientas como la matriz BCG, la matriz de grupos estratégicos, el análisis de la cadena de valor, el análisis PES, el DAFO, el mapa estratégico, la matriz de resistencia al cambio o el cuadro de demanda integral. En cada tema de la asignatura, aprenderás las herramientas esenciales que se aplican a cada una de las partes de un plan estratégico. Al final del curso, serás capaz de evaluar, formular y justificar la idoneidad de un plan estratégico. Un saludo y ánimo.